amigos y bueno la semana pasada yo los años son ¿vio? los años son estaba medio cansado y este y tuve que parar un poquitito son los añitos viste no, no, es, no es broma usted me ve así con auriculares y dice dale pero me pesó esta, esta ya semana no entonces dije el primero es pablo adentro con pablo Contanos, Pablo, ¿cómo andas. primero? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bien, bien, sobreviviendo a Santa Rosa, al ah. inicio de la primavera, que además de las flores, los pajaritos, nos trae las alergias, la, Todo. el plátano que aflora. Todo. Así que bueno, este y bien, eh, en línea general es bien, y arrancando esta última semana preelectoral con un tema histórico que por supuesto no bueno, genera ninguna polémica. Dale que es eh, septiembre, bueno, el 23 de septiembre de 1850 es un aniversario del de fallecimiento de quien para muchos de nosotros fue el más eh, grande, eh, interesante y por lo tanto muchas veces olvidado héroe de la patria grande, que fue este, José Gervasio Artigas. El Pepe, como le decimos nosotros, el Pepe Artigas. Este, y aparte en agosto es un aniversario de la declaración, vamos a decir así, de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Entonces, eh, y aparte es mi cumpleaños, así que... Ah, mirá. <risa> no, eh, eh, vamos a atravesar... este. Se te atravesó... Sí, sí, se sí. te atravesó todo. Este, Vamos a atravesar este la el eh, intentar abordar la, la, la, la figura de Artigas como, como hicimos con San Martín, no desde la figura biográfica, sino desde su eh, eh, magnitud política ¿no? como, bueno, como todos ya sabemos la, la revolución de mayo es un proceso eh, todavía en debate en estudio que es mucho más complejo que la edulcorada este, cartulina del villiquen o el lacrimógeno acto escolar, que, que yo lo reivindico como, como, como piezas importantes en la conformación de una conciencia histórica popular, pero que también en realidad es el puntapié inicial para complejizar ciertos debates. ¿no? Mm. Para entender el fenómeno arti, eh, del artiguismo, digamos, eh, vamos a proponer entender primero de una manera más compleja el proceso de la Revolución de Mayo. Todos ya sabemos que la Revolución de Mayo fue un proceso continental, que de hecho es en mayo en el Río de la Plata, pero es en abril en el Caribe, porque comienza escalonadamente de norte a sur, donde eh, los sectores central o, o principalmente criollos, comienzan un proceso de autonomía y luego de emancipación de las autoridades coloniales, principalmente virreinales. Como consecuencia de lo que venía pasando en Europa con el encarcelamiento de lo, del monarca español Fernando VII. Ahora bien... Decir que la Revolución de Mayo fue un proceso eminentemente criollo en el Río de la Plata es real, pero fue mucho más que un proceso criollo. ¿En qué sentido? La Revolución de Mayo fue eh, el escenario donde aparece el elemento criollo en la búsqueda de su autonomía política, pero el sector criollo era también un sector heterogéneo, donde tenías sectores acomodados de la burguesía portuaria criolla, porteña y montevidiana, que en realidad lo que querían era disputarle a los peninsulares, a los españoles y a las burocracias virreinales la administración del monopolio portuario. Y no mucho más que eso, que eran, es decir, sectores revolucionarios y a la vez conservadores porque y, querían mantener privilegio de casta y, pero, pero, y además un detalle es que ninguno de ellos tenía una visión global de, de, de pago chico digamos todo. era una cuestión, yo lo aprendí de un historiador argentino que decía mirá, lo que, lo que existía en esa época era un vecindario, había vecindad Dice, no estaban constituido, dice creo que se juntaban de poder decir cabildo porque era un lugar Pero en el vecindario, dice, sí era estrecha la relación Y vivía muchísima gente más en el campo que en las ciudades Muchísima gente Así que cada cual estaba teñido de sus problemas locales en la, cada localidad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, que era mucho más grande que la ciudad de Montevideo Muchísimo más grande que la ciudad de Sacramento para 1810 tenía 45.000 habitantes, para que nos demos una idea. O sea, Que no llen... era una barbaridad eso. Que era una barbaridad, pero que hoy son números eh, que no llenan un estadio de fútbol chico. Claro. Bueno. Entonces, esos sectores criollos, un sector, sobre todo los privilegiados vinculados al monopolio comercial, lo que pretendían era sacar al virrey para empezar a gobernar ellos. Al mismo tiempo, <coughs> eh, la Revolución de Mayo emerge la disputa, vamos a decir así, intraportuaria, claro. porque el puerto de Buenos Aires tenía un, eh, y sus comerciantes, tenía un antagonismo histórico con el puerto de Montevideo y el puerto de Lima, eh, porque Buenos Aires había crecido gracias a la violación de la ley, el contrabando, mientras que eh, Montevideo y Lima por haber estado siendo más controlados por las autoridades virreinales, habían tenido menos prosperidad. Es decir, también es una lucha geopolítica. Claro. Y también es una lucha histórica entre los sectores que monopolizan eh, la revolución, que son los sectores criollos del puerto, y los sectores criollos del interior mediterráneo, alejados del puerto, que, di que también querían separarse de España, pero también querían poner en, en disputa el monopolio de la renta aduanera que tenían justamente los comerciantes portuarios. Es decir, la revolución de mayo es en realidad varias revoluciones o varios conflictos que sean al mismo tiempo. Claro. Políticos, sociales, ideológicos, económicos, territoriales y geopolíticos. Me hiciste acordar, perdona que te interrumpa, de lo que se decía durante el gobierno de Macri, que decían, en realidad es un grupo de amigos que vino con un plan de negocios, ¿no es cierto? Y entonces en la historia, eh, lo que yo aporto, digo, claro, estoy gracias a lo que vos decís, hago un resumen, digo, Buenos Aires era muy grande y el plan de negocios ya de los este, comerciantes grandes que estaban en Buenos Aires tenían eh, aliados en Montevideo porque les convenía, pero a su misma vez ellos eran los hermanos menores de los que mandaban, que eran los de Río los de Río Grande, de los de Río de Janeiro. Sí. Este, y que ahí venía todo un armado sobre cómo transitaban la, la, este, las pieles, los cueros, lo que fuera. Bueno. Dentro todo, porque todo lo que venía a Buenos Aires primero pasaba por Río. O sea, había una relación comercial fuertísima. Y ahí, ahí. Y ahí tenés el otro ejemplo, que la revolución de mayo, eh, más allá de, digo, no, no por bajarle el precio, pero digo, más allá de la gesta de los sectores criollos que disputan. Eh, su autonomía frente al decadente imperialismo español, crea las condiciones para que el emergente imperialismo británico y portugués haga pie en el Río de la Plata. Recordemos que este puerto, Argentina, eh, el puerto de Buenos Aires, eh, había sido dos veces invadido por los británicos. Claro. Lo que nos marca que eh, había una disputa interimperialista para quedarse con las colonias del río de la plata en medio de ese magma de conflictos es donde se produce la revolución de mayo que la protagonizan hombres con estas características y con estas tensiones y contradicciones tensiones internas que emergen en la revolución hacen que a la, a la revolución originalmente porteña bonaerense se ponga por ejemplo un militar de, de, de frontera este, como el caso de José Artigas Cruce, este, estaba jubilado, sabía, ya estaba retirado porque tenía cincuenta y pico de años, y un dolor en la columna, eh, no sé qué tenía. Este, se presenta ante la junta de gobierno porteña y se pone al servicio de la revolución. ¿Por qué? Porque depuesto el virrey eh, porteño, los españoles. Que si bien estaban en su propia guerra contra los, este, contra los franceses, de ninguna manera estaban dispuestos a perder las colonias americanas. Entonces mandan un vice virrey, vamos a decir, allí, que como no lo pudieron mandar a Buenos Aires, lo mandan a Montevideo. Claro. el Hermoso elío. Eh, la Junta de Gobierno Criolla decide apoyar, inicialmente, inicial, frágil y muy débilmente a Artigas, a decirle: no, enfrente a este nuevo emisario del rey, porque aquí se está produciendo una revolución. Artigas, con muy pocos recursos que le da la, eh, el gobierno revolucionario porteño, vuelve a la banda oriental, eh, junta, eh, gracias a su prestigio, a, pone parte de su propio pecunio personal en juego para comprar armas, arma un ejército, o rearma, vamos a decir, un ejército popular, este, y comienza el hostigamiento contra las tropas realistas y el, y, y el virrey, ¿Sí? Tiene la famosa victoria que ya todos conocemos en la historia uruguaya de las piedras. Bueno, esa, para que quede claro y, y para que no haya, es la primer victoria en suelo americano... Mis de patriotas en contra de los españoles. Es el inicio es del el triunfo inicio. militar contra la ocupación española. Es el inicio. Después, por supuesto, San Martín, San Martín tuvo la San suya. San es decir, eh, ¿por qué? Pues Es una macana contarla así <risa> la historia, porque nosotros la estamos contando ya con países divididos. Entonces, para ellos era un solo equipo. Entonces, la batalla de la piedra, ¿saben cómo fue? Artigas se hizo el que perdía, esa fue la estrategia, sí. y, lo, y los españoles lo empezaron a perseguir a una emboscada claro. y así los reventó. Mira, sí. Que fue aparte una, una victoria que sorprendió a los propios españoles, que no se imaginaban eso. Inauguró, vamos a decir así, eh, no sé si será el término técnico más correcto, pero inauguró la estrategia de lo que fue la guerra de guerrillas que luego claro. reproduce Güemes en el norte argentino. Lo que pasa es que España venía con un ejército muy estructurado, con un ejército regular, entonces eh, la única forma de, de quebrar un ejército regular que viene disciplinado, que viene con, con pertrecho, con logística, es que vos trate de volverlo loco, que los charrúas también eh, ayudaban a, a todo eso. Y quería hacer un paréntesis, uh -huh. perdóname, no olvidarme un nombre que es Mariano Moreno, porque Mariano Moreno, estando en Buenos Aires, él no tenía nada que ver su forma de pensar uh -huh con la con el entretejido comercial que se estaba haciendo por otro lado. Fue el gran soporte porque, de Artigas. Porque el es el que dice, Artigas es el que está allá. Por eso, o sea, esa victoria, recordemos que eh, eh, los ejércitos artiguistas tienen esa victoria en las piedras cuando San Martín todavía no había llegado a la Argentina, a lo que claro. es Argentina. Eh, se produce la, la, la primera vi, victoria militar de ejércitos patriotas contra la ocupación española, se produce el sitio a Montevideo, y ahí el virrey Elío, de, en un estriptiz ideológico, pide la intervención, eh, vi, eh, vía carta a Río de Janeiro, de tropas británicas o portuguesas, dice, invádannos, preferimos, yo como virrey español, prefiero ser invadido por británicos o portugueses antes que caer en manos de los americanos. Y, eh, in, increíble, o no tanto, eh, mente, el, eh, la Junta de Gobierno argentino eh, Porteña, bonaerense, negocia con, con, con el I.O., con el Virrey, y le pide a Artigas que abandone el sitio a Montevideo. Porque era preferible retroceder y no tener que enfrentar a tropas portuguesas e inglesas. Ese de hecho... Igual no iban, a, no iban a enfrentar nada porque tenían un arreglo tácito... Bueno, Ahí de fondo. Ese hecho provoca una, también una novedosa eh, práctica política que son las primeras asambleas revolucionarias que Artigas produce en, el, en, el, en el propio, la propia Banda Oriental donde eh, se hace una especie, entre enormes comillas, de soviet americano mm. o de asamblea vecinal decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Claro. Aceptamos, porque nosotros somos el ejército de la Junta de Gobierno Bonaerense. ¿Aceptamos esta decisión o comenzamos a construir un camino autónomo? Y ese camino autónomo llega a una, una, a esta, una situación eh, de doble característica. Por un lado Artigas abandona el sitio en Montevideo y por otro lado se toma la decisión de esa gesta que fue mm. el éxodo oriental. Mm. 855 familias, según censadas por Artigas, se sabe que fueron más, redondiemos, mil familias que abandonaron... Eh, dejaron los, todo de, los arrabales de Montevideo, quemaron sus cosechas sus propias propiedades, degollaron a sus animales para dejarle tierra arrasada a los españoles y caminaron hasta lo que hoy sería la zona de Chapeyú, Ay, Ayuy en el Ayuy, en Entre Ríos, en Entre Ríos, se Ríos. Es o sea caminaron centenares de kilómetros donde construyeron una especie de campamento liberado y donde se comienzan a sentar las bases del de experimento político y de autogestivo del artiguismo, ¿no? Para ese momento, eh, para ese, es, al mismo tiempo que se produce el éxodo del pueblo oriental, tropas eh, de gauchos, este, criollas, se van sumando al artiguismo. Digo, cuando se llega a Yui, eh, Artigas tenía un ejército de 6.000 paisanos. Calculemos que San Martín cruza los Andes con 5.000. O sea, 6.000 paisanos a los que se suman 600 soldados charrúas y guaraníes, eh, del cual el referente máximo fue Andrés guacorari que fue el primer diputado in, eh, originario del continente, y a quien luego Artigas adopta como hijo, como hijado y le da el apellido. Este, y se construye ese experimento, vamos a decir así, de autonomía eh, popular de los pueblos americanos. Eh, Artig el artiguismo entonces deja de ser, para ese momento ya, 1812, 13. Una, una corriente al interior de la revolución porteña Para transformarse en una revolución social Además de una revolución independentista claro. como lo eran todos ¿no? eh, ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Eh, he escuchado a un amigo, colega tuyo, profesor de historia, Pablo Oribe, Que él siempre dice, el artiguismo era más que artigas ¿Y qué pasaba dentro del artiguismo? Cuando Artigas empieza a hablar y habla de la primera reforma agraria de América Latina, entonces los hacendados de Montevideo le dijeron, bueno, me parece que te acompañamos hasta este momento. Y entonces habían este, divisiones de ese tipo, Artigas, en, para entender Artigas por qué él hace eso, es decir, él, él Primero toma el camino de su familia. Su familia era la que estaba, tenía una relación directa con los pueblos originarios y demás. O sea, de ahí viene su cercanía con los charrúas, con los chanáis, con los minuanos. Le estoy diciendo cosas nuevas que en la escuela no le enseñaron. Todos esos indios andaban en Entre Ríos también. Este, entonces ya tenía una cercanía, además de tener cercanía con, este, con, el, con los pueblos afro Y a los cuales él consideraba que tenían que tener sus propias autoridades Y que tenían que arreglarse ellos mm. Eh, entonces por ejemplo cuando viene el éxodo no es que se van de Montevideo, se van yendo todos los pueblos porque de vuelta vivía mucha gente en el interior, en Argentina y en lo que es hoy en día Argentina y Uruguay mucha gente del interior entonces mientras se va caminando va caminando por lo que pueden ser los, de, me puedo equivocar, los departamentos de, de San José, de Florida de Colonia, de qué sé yo de Soriano y demás y la gente se va retirando ¿saben quién descubría la retaguardia? los charrúas cubrían la retaguardia y los milmanos, y le jugaban una guerra de guerrilla al ejército portugués que estaba que invadía, sí, y los odiaban los portugueses a los charrúas. Por eso dicen después que Rivera, al que le decimos el abrasilerado, que fue lamentablemente el primer presidente uruguayo, lo primero que hizo, ya que él era abrasilerado, de, le debía una disculpa, parecía otro que había pedido disculpas a los monarcas, Salió a matar a todos los charrúas en Salsipuedes. Por suerte fracasó. La historia nos hizo creer que los habían matado a todos, pero no pudieron este, con todos. Pero ese rebaño, luego de desarrollado todo eso, otra cosa interesante que te dicen los historiadores artiguistas, que el ejército artiguista no era de orientales. Es decir, lo gracioso, si usted quiere, o lo extraño, era que los pueblos, que se acercaban a él, se hacían decir orientales, o sea, enterriano, Santafesino, correntino, misionero, eh, hasta con papeles está escrito que lo que hoy en día sería Santiago del Estero también quiso entrar ahí sí. adentro. Eh, y todo eso ha marcado hasta el día de hoy, porque yo siempre digo: eh, la guerra civil militar se terminó, pero continúa la guerra civil cultural, porque es evidente que hay dos marcas y dos argentinas en juego. Pero a ver, este, perdón, cuando, por, cuando, por, no, perdón no, por la extensión. Pero a ver, cuando, cuando nosotros hablamos del proceso de la independencia latinoamericana, ¿alguna vez el presidente venezolano.? ese inmenso líder político que fue Hugo Chávez, dijo aquí en la Argentina, dice, no tenemos que, que luchar por la segunda independencia, tenemos que terminar la primera, <risa> claro. porque es la misma. Y es correcto. O sea, y cuando se produce ese éxodo y, es, y al mismo tiempo esa, es, esa acumulación política y, y popular del artiguismo hasta llegar a, a Yui, comienza a pergeniarse para esa misma época en en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, la famosa asamblea del año 13, que era como un encuentro de diputaciones de las Provincias Unidas del Plata para ver cómo proseguir la lucha por la independencia. Eh, el artiguismo entonces eh, lanza una muy, muy profunda campaña de debate político entre todos los, los sectores que... Sí, entre el pueblo, entre el pueblo, que, pueblo lo que lo acompañaba y al mismo tiempo da una serie de instrucciones que los diputados artiguistas tenían que llevar a la Asamblea del año 13 reunida en Buenos Aires. La Asamblea del año 13 pasa la historia por, eh, digamos, por no declarar la independencia, por no establecer el, el fin de la esclavitud, este, por no reconocer la bandera de Belgrano, o sea, por un montón de situaciones menores. El único hecho medianamente digno que tiene la Asamblea del año 13 es que convoca un congreso en, en Tucumán para más adelante, ¿no? Bueno, lo cierto es que los diputados artiguistas no, no se les permite entrar, las autoridades porteñas no les reconocen, dicen, no, ustedes no pueden participar de esta asamblea, justamente por el contenido que tenían este, este proyecto. Eh, los diputados artiguistas ya iban con la exigencia de la declaración de la independencia, ya iban con la exigencia del fin de la esclavitud, no de la libertad de Briantes, con terminar con la esclavitud, ya iban con la exigencia de hablar de República Federativa. Él era, digamos... Desde el punto de vista político, yo creo que si no hubiera intervenido Buenos Aires hubiéramos hecho una cosa hermosa, porque lo tenías a San Martín en su inteligencia, era un hombre adelantado desde el punto de vista militar y de lo que pensaba este, ideológicamente, porque si no, ¿de dónde sacaba ese amor este, para pelear tanto? Lo que pasa es que luego los capitostes de Mitre y de Sarmiento deben tener acobachado en algún lugar las cartas política San Martín. Y por otro lado Artigas, que era el tipo más moderno sí. de todos ellos, porque era el único que planteaba república. una república. No hablaba ni de in ni de incas, ni de nada. No quería saber nada con la monarquía. El tipo era el único que te hablaba de república y 50 años antes que naciera Carlos Marx, ya hablaba de una reforma agraria sí. y de decía que la tierra era del que le trabajo O sea, se anticipó el Partido Comunista. Inclusive... Esa derrota que fue para el artiguismo no poder participar de la asamblea del año 13 fue en algún sentido una victoria para Artigas. ¿Por qué? Porque lejo, lejos de eso menguarle la autoridad entre las clases populares orientales y de lo que es el nordeste argentino y de las poblaciones originarias, la hizo acrecenter. Es decir, Artigas ya no solo era un luchador por la emancipación de la banda oriental de las tropas españoles, no solo era el, un foco de resistencia a la invasión portuguesa, era también un foco de autonomía, un faro de referencia de autonomía frente al centralismo porteño, y era también un mojón político ineludible, porque hablaba de la independencia continental de la patria grande, hablaba de que las provincias unidas del plata incluían a la banda oriental, argentina, lo que claro. hoy es Paraguay, este, lo, que, lo que hoy es el sur de Brasil, el estado de Río Grande, este, y hablaba de la eh, el autogobierno de los pueblos originarios con sus propias instituciones, sus propio diputado, voto universal, algo que en 1812, 13, 14 era impensable. Diríamos aplicando humor, Buenos Aires al estilo Olmedo diría, de acá, de acá. Bueno, iba a decir Buenos Aires, te voy a dejar, pero él además, según do documentaciones, eh, uno dice, está bien, el Congreso de Buenos Aires echa a los diputados orientales, eso es objetivo. Artigas sabía que iba a pasar eso, pero eh, espero no estar equivocado de lo que yo escuché, que Artigas le hizo la cama a Buenos Aires, porque sabiendo que iba a pasar eso, él le mandó la documentación que iban a presentar los diputados orientales, la mandó y la distribuyó claro. por toda la Argentina a propósito. Entonces hizo que se enteraran todos, hasta Güemes que se carteaba con él y demás. Todos se enteraron de qué opinaba el artiguismo y a todos les satisfacía. Entonces cuando vieron que Buenos Aires lo echa, Buenos Aires dice, ¿por qué me estarán mirando con cara rara? No, Porque el otro ya les había avisado. Este, dijo, mirá este el, el contenido, motivo, claro. este es el motivo y mirá lo que va a pasar. Yo digo que hasta el día de hoy eso continúa y que... Cuando uno habla de... el otro día escuchaba hablar uh, por otro tema, nada que ver, pero como ese artiguismo, sirve. Está, hay, hay un problema hoy en día de vuelta con el puerto de Montevideo, entonces uno decía esto no es neoliberalismo, es neocolonialismo. Este Y yo decía, pero volvemos para atrás, porque si por una cosa chica como el puerto de Montevideo habla de neocolonialismo, ¿qué tengo que opinar yo sobre la problemática que tengo con el río Paraná? Porque está en relación con ese ideario de la libertad de, la, de navegación de los ríos, de la independencia de cada provincia en que se pudiese manejar y demás. Evidentemente, Buenos Aires ganó y colonizó. Y le colonizó solamente al, yo diría... 80% de los políticos hoy en día en Argentina, sin importar en dónde estén. A ver, por eso cuando nosotros decimos, por eso, mm. digamos cuando volvemos para atrás y vemos en este proceso, eh, que la, el proceso emancipatorio de Mayo rioplatense termina siendo encorsetado, termina siendo secuestrado en algún punto por la oligarquía comercial portuaria sí, de Buenos de la Aires, la plata. comienza a darse cuenta que la independencia es también un territorio en disputa. Lo cierto es que ese prestigio, esta circulación de la información que se pudo hacer en esa época con los medios que había, que eran claro. la carta, los chasqui, hizo que el 29 de junio de 1815 en Arroyo de la China, justamente, eh, diputados de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de la Banda Oriental y de los pueblos originarios, hicieran el primer Congreso de los Pueblos Libres y un año antes que los diputados criollos eh, blancos ¿En Tucumán? en Tucumán se declarase la independencia de América de la corona española y de todas las potencias extranjeras. Y ahí eh, Artigas, ele elevado al rango metafórico pero al mismo tiempo hermoso, de protector de los pueblos libres, uh -huh. jefe de los orientales y protector de los pueblos libres, un rango que no tenía institucionalidad política más que el reconocimiento mutuo del conductor hacia sus bases y de la base a su conductor, le permitiera como vos bien decieras eh, hace rato eh, desarrollar y aplicar el reglamento provisorio de ese regular rural que tiene de 1816 15-16, que en realidad no es ni más ni menos que la primera reforma agraria del continente que establecía un límite para la tenencia de la tierra, que eran 200 hectáreas, que consideraba expropiado textualmente, dice el documento, a los malos español, europeos y, los y peores, peores americanos, americanos que no apoyaban la independencia. Uh -huh. este, que se establecía eh, un criterio, vamos a decir así, eh, humanista, para las viudas de los este, europeos que habían muerto en combate contra los americanos, se les reconocía la propiedad de hasta 200 hectáreas, que se establecía este, la pena de eh, fusilamiento a aquellos malos españoles y peores americanas que se negaran a entregar las tierras y que se establecía el criterio de repartición de esas tierras con prioridad a los gauchos, a los indios, a los negros y a los pobres. Porque aparte habían perdido absolutamente todo, claro. entonces ya tienen, tienen que comer, tienen que hacer cosas. Obviamente que eso no tenía nada que ver hasta el día de hoy. Bueno, es el, a ver, si, ¿No? eh, eh, y, y que se establecía que eh, es, el, el documento oficial dice esa suerte de estancias, tenían que favorecer el desarrollo económico, la prosperidad y la felicidad de los pueblos. Esa, ese experimento que fue la primer reforma agraria del continente, no para deprimirnos, pero para ponerlo en dimensión, a lo largo del siglo XX, no del siglo XIX, en el siglo XIX eso fue una excepcionalidad, a lo largo del siglo XX, si nosotros somos muy generosos en, en análisis histórico, podemos decir que hubo es una especie de reforma agraria. En el año 36, durante el gobierno de Cárdenas en México, podemos hablar algún día de él. En el año 53-54, durante el gobierno de Jacobo Alberts en Guatemala. En la misma época, 53-54, durante el gobierno de Germán Bush y Toro en, Mexi eh, en Bolivia, durante el MNR. Eh, en la post-revolución cubana, 60-61... Este, y en el año 69-70 durante el gobierno de Velasco Alvarado en Perú y hubo un intento que por supuesto no pudo avanzar en el año 72 en Chile durante el gobierno de Salvador Allende claro. y se terminó estamos hablando de hechos ultra puntuales en más de 100 años de historia imaginarnos que en el siglo XIX 1815-16 cuando América formalmente todavía seguía peleando con los españoles. Había un gobierno autodeterminado, un gobierno de base popular, con referendo a través del voto, con participación de pueblo originario y de afrodescendiente, que decía, no solo no queremos separar de España, sino que al mismo tiempo vamos a expropiar a los españoles, vamos a expropiar a la oligarquía y hacer una reforma agraria entre nosotros. Es de una dimensión histórica, que uno entiende ahí claramente por qué, a las apuradas, en el mismo momento que el Congreso de Tucumán debatía, puesto que no estaban todos de acuerdo, sobre si separarse o no de España, sobre si pedir el protectorado no británico o, o francés, sobre si ser una, una monarquía carlotista, una monarquía incaica o una república con participación limitada, en ese mismo contexto se declara Artigas traidor a la patria y... La oligarquía eh, portuaria de Montevideo y Uruguay, uh -huh. de Montevideo y de, de Buenos Aires. Aires, sumado a la diplomacia británica en Río de Janeiro, autorizan, permiten, avalan y ayudan a la invasión portuguesa que se da de la banda oriental. Y las tropas artiguistas que salen a la defensa de, de la tierra oriental, enfrentando a las enormemente superiores fuerzas del imperio portugués, reclaman la intervención de los ejércitos argentinos que obviamente no vienen a su, a su ayuda y el artiguismo pasa entonces de una fase ofensiva le clavaron a una un fase visto, defensiva. diría bien, Claro. Día. y comienza a ver como ese experimento de independencia política y revolución social comienzan a, a desgranarse por la invasión que hace el imperialismo portugués y por las tradiciones que comienzan a darse del lado argentino, vamos a decir así, de los pueblos libres, donde los federales locales como López, Ramírez y Barra... Es, es más, ganan una batalla importante, ¿Sí, sí? La, la, le ganan a, a Buenos Aires y después... Cá, claudican. Claudican, este eh, como, como dato interesante, ¿no? Eh, López y Ramírez, López el, el caudillo federal de Santa Fe, y Ramírez, el caudillo federal de Entre Ríos, que fueron los más, entre enormes comillas, fieles al proyecto artiguista, luego terminan desconociendo la autoridad de Artigas y entendiendo que el federalismo estaba bien pero que el artiguismo era una desviación. Aparte, algo que yo quería agregar era que de repente uno habla y dice experimento, no y experimento parece que tuviera asociado con utopía, claro. con algo que no se realiza. Eh, el plebiscito vinculante que tiene el pueblo uruguayo hoy en día viene claro. de la frase de Artigas, mi autoridad emana de vosotros y ella es ante vuestra presencia soberana. O sea, no es una utopía. No, no, es un, no es una utopía es un instrumento que te sirve después el Uruguay tiene lo que se llama el instituto de colonización qué es eso que es tierra del estado de uruguayo que se la da al que la va a trabajar no vos a ser propietario, no podés heredarla ni dársela a otro, sino que simplemente mientras vos estés vivo y la trabajes la tierra, no la podés subarrendar, tiene que ser para vos. Mm. Hay un montón de, de, de cosas que se mantienen paralelamente a eso. En la historia del gaucherío, como se decía, en Entre Ríos, el gaucherío masivamente era artiguista. Mm. Entonces, obviamente que a los dirigentes de Entre Ríos, que lo único que les interesaba era que hubiera paz a cualquier cosa en, en su en su provincia para poder enriquecerse por la cantidad de ganado que había, entonces la guerra no les servía. Si ellos decían, no, que mi autoridad emana de vosotros. Mi autoridad es lo único que emana. Sí. Eh, digamos Y la... ya como para ir cerrando, digo sí. la, la ocupación que, que, que hace el ejército portugués de la banda oriental, la derrota militar del artiguismo, el abandono de los caudillos federales del río de la Plata y el otoñal y casi solitario exilio de casi 30 años que sufre Artigas en Paraguay. El ingresa en Paraguay pide el asilo político en septiembre de 1820 en Paraguay y el... el gobierno paraguayo lo mete preso, no es que lo... Claro, le dice vos, puedes estar acá pero calladito la boca. No eh, y de hecho termina muriendo en condiciones de pobreza eh, en una estancia rural de, rodeada de indios guaraníes. Este, y termina escribiendo ese tan celebrado testamento donde él hablaba de su nacionalidad argentina y esas cartas donde lamentaba, eh, suena por ahí... Eh, in, extraño escucharlo, pero lamentaba la independencia del Uruguay porque lo veía como una derrota. Él en esas cartas famosas que le escribe, no me acuerdo a qué político uruguayo que lo invita a venir a Uruguay, él dice, no, yo ya no tengo patria, mi patria no es un dedo amputado. O sea, la existencia 200 años después de, de Bolívar, de San Martín, de Belgrano, de Moreno, de Artigas, de las patrias chicas, es una muestra de la derrota del proyecto emancipa emancipatorio eh, popular que estas figuras encarnaban y el hecho de que nosotros los argentinos que la verdad tenemos mínimas diferencias con el pueblo oriental veamos en Artigas a un prócer extranjero es una <ríe> marca el triunfo de la educación mitrista cuando tendríamos que verlo como un héroe común, porque en el fondo lo que estamos hablando es la patria común la patria que pudo ser y la patria que termina siendo cuando las oligarquías convierten los proyectos de emancipación popular en, re, en realidad en el chiquitaje del negocio de la estancia propia. Eh, y con esto cierro. Me acuerdo un, un obrero eh, ferroviario a quien yo conocí, que trabajaba en el ferrocarril Sarmiento, obrero con segundo grado, militante sindical, que cuando lo echaron del, del ferrocarril a él con otros tantos en el año 2002, fundó una cooperativa de trabajadores expulsados y coparon un terreno ahí a las orillas de la vía sobre el 9 de julio y, tienen, y pusieron una huerta y un centro para vender plantas que hasta el día de hoy sobrevive y del cual cinco personas se ganan el sustento diario. Ese compañero que era un obrero... Eh, ferrocarril con segundo grado, croata de nacimiento, radicado en Argentina, vecino de Urlingan hasta que murió. Eh, un día charlando con él de política, este, yo me quejaba, no, creo que porque había ganado Macri, y él me decía, ¿sabe por qué pasa eso? No, porque perdimos la Revolución de Mayo. <risa> bueno, eh, ese, es, eh, es, ese es el ejemplo del artiguismo. La Revolución de Mayo que no, que no pudo ser, y eh, las deudas que nuestra independencia tiene con nuestro propio pueblo. Una Gente, abrazo. nos vemos la semana que viene. ¿Qué le va a hacer? Mire, la única forma de que uno madure es cuando tensiona las emociones. Si no, sos un niño, pero no somos niños. ¿no? Entonces hay que tensionar. Esta es nuestra, nuestra la exposición de la obra de Urlingham. Este es nuestro amigo este, y profesor de Historia, Pablo Ambrosetti. Y... Esto es lo que hay. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao.